a la venta conjunto de dos casas de campo en Chipilo, municipio de San Gregorio Atsompa, muy cerca de la ciudad de Puebla, en fraccionamiento cerrado, con amplio jardín decorado al estilo japonés. Es un lugar seguro y cómodo para vivir y relajarse. El jardín tiene una extensión de 800 metros. La casa más grande tiene 935 metros de terreno y 240 de construcción la segunda con 240 de terreno y 120 de construcción la primera es de cuatro recámaras cada habitación tiene su propio armario la zona tiene todos los servicios de energía eléctrica drenaje internet, telefonía seguridad pública y más de 5 por 5 metros con su propio baño completo y vestidor las otras habitaciones tienen armarios artesanales hechos a mano el precio es de 6 millones de pesos informes al 22 26 67 0030 y al 22 11, 20, 14, 27 La segunda casa es de tres recámaras Cocina integral con tarja de acero inoxidable Granito y extractor Ambas con piso intercerámico Y el barandal es de forja artesanal. En la planta baja, cuarto de lavado y bodega independiente, equipada con una cisterna de 13.000 litros y su propio pozo. Ven y conócelas.